5 minutitos, 5 o 10 minutitos, a la y dos nos vemos acá nuevamente, mientras nos hidratamos y no perdemos el rumbo.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 cíclica, simplemente lo que voy a hacer es un ciclo for. Entonces, para ese ciclo for, yo primero lo defino con la palabra for, que cambia de color, eh, elemento, dentro de inventario, cierro aquí eh, mil puntos sobre puntos, doy enter, y esto es básicamente una indentación, simplemente cuatro pases, uno, dos, tres, cuatro.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 Y lo que va a hacer es imprimir. Segundo Ahí está. Va a imprimir. Bueno, ahora sí, pero no, no, no estaba viéndolo. Por ejemplo, hola, espacio X, X. Lo que va a hacer es imprimir.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 y contendrán también la posición aquí le abro al final le abro dobles comillas y tengo que crear entonces el self punto, eh, estos son nombres eh, por defecto Perdón. el self-toa, eh, número y puede ser cualquier número por defecto. Por defecto, las fichas en el paquís son cuatro. Eh, el color. Por defecto, el color en paquís es... Eh, o sea, coloquemos color simplemente por colocar un valor allí. Self.posición. Y la posición va a ser 0... Bueno, inicial, sí. de esta manera he creado una clase que se llama partis que va a contener la siguiente información: número, color y posición. Aquí, número, lo podemos variar en cualquier momento. Lo dejamos así tal cual como está. La indentación, sí, sí señor.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 ¿Sí? ¿Está definido? Vale, colocémosle aquí cualquier otro valor. Uno. ¿Y creo que funciona Demos la llamada por solamente. Y este de pronto por el número, número. self está definida. Debería funcionar. Ah, debe llamarse igual. Listo, ahora sí. Entonces, cuando la, aquí cuando estoy definiendo los set.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 Un momentico aquí. Es pues sí, RATG-13. No creo que me aparece acá. Bueno, vamos a buscar en la base de datos de, de taxonomía. Aquí está. El RATG-13 es el coronavirus presente en unos murciélagos. Aquí está, por ejemplo, el coronavirus. Bueno, por ahí en algún, en algún lado están los...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 Dos o más secuencias. Y este, ahí están los dos, los dos pedazos. Voy a alinear solamente un pedacito para pa no hacer esto tan largo. en la primera, segunda, tercera, cuarta línea. ¿sí? Hasta la S. Esta es el coronavirus humano. Y este que voy a copiar acá, la cuarta línea también. Primera, segunda, tercera, cuarta. Ahí están cuatro líneas. Pin.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 Eh, peligroso para la vida. Voy a regresar anteriormente a la búsqueda que había hecho, eh, el ibuprofeno. Ahí está que está aquí. Simplemente, bueno, voy a regresar nuevamente a PUCA. Voy a hacer la búsqueda nuevamente, ibuprofeno. Bien. También este programa o esta base de datos, perdón, me permite buscar estructuras similares al ibuprofeno. Al ibuprofeno. Aquí es donde dice el, el pedacito de Similar Structure Search.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 .name igual a name y así sucesivamente self.cid bueno, aquí está el cid self.fm fm pm SMI. Punto, bueno, no me voy a complicar tanto, pero voy a dar el ejemplo más cortico. Vamos a darlo a esta SMI. Pero hoy ustedes tienen que hacer con todas estas propiedades. Está ahí, y ahí está creada mi clase que se llama moléculas bueno, vamos a colocarle aquí con la M MM minúscula, mols. La más cómica. Listo, entonces voy a, esto que está aquí, que es información en este momento para mí irrelevante, voy a borrarlo. Listo, entonces ya primero creé la clase. Aquí está, esto acá, ¿También?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 Bueno, lo primero es, una vez ustedes hayan creado la clase, aquí voy a comentar esto antes, voy a comentar esto aquí. Mismo. Una vez ustedes hayan creado la clase, asegúrense de que esto funcione simplemente dándole el botón RUN, y si no hay ningún error, pueden proseguir. Ya luego ahora creo la, mi objeto, el RUN, o sea, tampoco hay ningún error, puedo proseguir, entonces ahora voy a simplemente imprimir eh, de la molécula 1, el, ¿qué sé yo?, el... el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 es que tiene allí el furano y así sucesivamente cada uno va a realizar la búsqueda en Puké y van a completar la información lo que aquí guardan envían la tarea listo tienen hasta el próximo jueves eh, hay alguna duda respecto de qué es lo que hay que hacer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 2025 de pum. Añadir archivos. Listo, vamos a ver si archivos, uno es Python 2 y el otro se llama. Tengo acá. Va a ser de datos, el Python 2 archivos. Y bueno, ya voy a dejar de grabar aquí, la grabación para esperar a que me llegue el link del video codificado.